Esi me interpela, pero por... así, viste, como... Muy, mucha, mucha... muy atravesada estoy, muy atravesada. Pero estoy muy atravesada porque, digamos, soy migrante, soy trigueña, mucho tiempo fui indocumentada. Entonces, eh, pensar en la vulneración en el marco del sistema educativo, que muchas veces suceden situaciones discriminatorias, por ejemplo, eh, es como que estuve en ese lugar y ahora estoy en otro distinto que me permite, este, esto que te decía, contemplar ciertas situaciones que atraviesan a una persona.